Así es, tenemos planificado para el día de mañana, eh, 8 de la mañana, 7 de la mañana, estar presentes en el puerto de Hilo para poder recibir una uh, carga de más uh, de 11.000 toneladas, carga que viene hacia Bolivia y pues queremos eh, acompañar, queremos acompañar a los transportistas, a los diferentes eh, operadores que van a recoger esta carga, creemos que es un importante cargamento que va a ingresar al país eh, por el puerto de Hilo. Para nosotros es importante eh, fortalecer la actividad comercial de Bolivia, tanto las importaciones como las exportaciones y en ese marco el puerto de Hilo es una, una de las opciones que que tenemos y, y lo que más nos interesa es fortalecer este puerto, hacer que eh, el comercio boliviano se empiece a mover con mayor eh, dinámica.